Pues voy a aterrizar aquí en, en el cañón con domino este. Ahí hay un cofre de oro. Y a ver que me da. Vamos. Bueno, orito, el fusil y este juguito que viene muy bien. Vale. Pues nada, vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Vamos a coger aquí el oro... Es importante. Aquí.. Joder. Voy a tener que ir por aquí. No puedo. Puedo romperlo, pero. Estoy baguete. Vamos a entrar por aquí. y hablamos con el Mendrugo este. Vale. Eh, hay uno. ¿Esto servirá aquí? Voy a ponerlo. A ver. Yo creo que no. Eso es solo para las construcciones. No, no sirve ahí está bueno pero es una pena una pena que no que no sirva es una lástima bueno el Omnichip aquí está vale pues nada pues ahí enfrente tenemos el segundo de aquí de la zona y vamos así con estilo oh, ¡Ah! me ha quedado un poco <ríe> bueno tampoco pasa nada esto nada y nada, hay que buscar el tercero... Me llevo esto también... Ahí está... Perfecto... Y cofre de oro... Bueno, no está mal... Y su fusil... Que este será mejor que este... ¿No? Yo creo que... Sí... más o menos sí vale, pues bueno eso es y poco más pues nada hemos hecho los only chips de cañón así que vamos a ver si hay alguno más así cerquita ese no Tampoco Tampoco Carretes calurosos Pues yo creo que sí Yo creo que sí Como que... Me voy a ir para allá Tranquilamente A ver si hay un coche... Ahí hay uno No, no Música no Música no, por favor Ya. Y aparece un dragón. Y aquí tenemos un dragón. ¡Cómo mola! Vamos a saltar. ¡Vamos! ¡Vamos! Eh, vale. <risa> Eso es. Y nada, a ver si nos da tiempo a llegar. Y seguimos cogiendo mi chips. Eso es, vamos. Ahí está. Oh, aparcado. Bueno, está el tanque por aquí. No descarto. Cogeré, sí, C4, ahí está. Y el de Chip. Vamos a seguir... Vamos a ver el otro... Tiene que estar... O bien... Sí, arriba del todo, lo vi. Ahí suena. Ahí está. Ven para acá. Este mola. Cofre... Y el tanquecillo que está por ahí. Me queda uno. Aquí lo tenemos. Me cojo esto. Vale, y ahí está. Ya tengo los tres también. Me ha parecido ahí hay uno, ¿no? Sí. ¡Toma! <risa> y ahora voy a hacer un contrato también. Venga, hostia, que me no da. Vamos, venga, vámonos. Pero ahí hay otro. Bueno, hay que aprovechar. Nada. Y este ese será de la patrulla esta. ¿no? Sí. Venga, vamos con ese. Vamos a otro. Joder bueno, con tranquilidad nada aquí me meto vamos a ver, a ver, a ver a ver. toma, ahora sí venga, con paciencia, otro más vamos, ahí está ahora sí vámonos ahora sí Joder, por aquí no puedo, tengo que bajar Otra vez por donde he venido Eh ah, No, no quiero nada Vámonos Vámonos Vamos, corre Vamos Pues, ah, mira, aquí hay uno Aquí hay uno Estará por aquí dentro, ¿no? No, está por fuera. A ver. Tiene que estar aquí, ¿no? Joder, está dentro, está dentro. A ver. ¡Ah, ¡Oh, no! Está fuera, está fuera. <ríe> bueno, le tenemos. A ver. ¡Vamos! Es. Vale, estaba bastante tocadillo. Bueno, mira, y hay un asalto con mira térmica dorada. Mm. Me la quedo. Vamos a reponer fuerzas. De tranquilamente, tranquilamente, y un poquito de escudo también. Ahí está. Ah, no me he dado cuenta y viene la zona. Me voy a llevar... Sí, tengo espacio. Tiene la zona, me tengo que ir. Joder. Qué desperdicio. Bueno, pues cuando entre ahora en el círculo, vamos a deslizarnos por aquí. Y ahora que estamos aquí dentro, yo creo que aquí mismo. Venga. tan chulo, tirador pesado y asalto a mi mira térmica vale a tope allí no veo nada y a un pájaro un pájaro dorado en la camocha ahí está bueno, la carne sí me la llevo. Y ese yo, yo creo que también. Vamos a ver. Sí, voy a dejar el fusil pesado y me quedo con el de mira térmica. Eso es. Y nada, a ser pacientes. Mira, ahí hay setas. También hay vallas de esas. No veo a nadie. No veo a nadie. A ver, allí, en la caravana aquella. A ver. Sí, ahí hay uno. Vamos. Ya nada, ya, ya no le doy El caso que la mira térmica... Está guapa Bueno, va a venir la zona, tiene que salir Vamos a ver. Sí, ahí sale A ver... Nada Joder Ah, mira Este tiene que tener ahí... Sí pues le voy a dar a este, que es de la I.O. Ahí. Me disparará a mí, pero a lo mejor le dispara también a él. Joder, tiene tres agentes. A ver. No nada. ¡Ah! Bueno. Pues yo voy a tirar por esta otra parte. La I.O. no me gusta. A ver, ya no lo veo Está, están, están con él, deben de estar No, y conmigo, y conmigo Vámonos, vámonos Vámonos <ríe> Me cago en casi la lío No puede ser Bueno, solo quedamos él y yo En algún momento tendremos que enfrentarnos Supongo que allá arriba Así que vamos a ir subiendo Que no queda otra cosa que hacer porque las cosas son así ¿Eh? oh. ¡Oh, oh oh victoria así sí venga pues nada onichis capturados y he ganado una corona de la victoria me da posibilidades para ganar una victoria real tien, tien, tien, tien. I'm